Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En este video vamos a ver cómo podemos copiar y pegar una imagen dentro de GIMP para poder este, manipular el ancho y el alto de nuestra imagen. Esto nos va a servir a nosotros más adelante, eh, por ejemplo, para eh, poder ponerle el banner a nuestro canal en, en YouTube o po para poder recortar, por ejemplo, la imagen de nuestro perfil o las imágenes para... Eh, nuestra eh, para las marcas de agua por ejemplo entonces para ello yo estoy acá en Genial y tengo una presentación que, que estuve trabajando acá eh, lo pongo acá en pantalla completa simplemente le doy impresión de pantalla ¿sí? hago un print screen acá y este a continuación vuelvo a mi, eh, mi GIMP ¿sí? entonces simplemente con control me corta yo pego ese, esa imagen que lo traje desde desde mi genial y a continuación entonces me voy hasta imagen y acá en imagen entonces este tengo que eh, seleccionar fíjense que acá esto esta herramienta me va a, a permitir seleccionar primero ¿sí? acá primero debo seleccionar eh, la parte de la imagen que me interesa y a continuación entonces me voy hasta en la pestaña imagen y le doy en recortar la selección esto como ustedes pueden observar, si yo paso el, el, el, el, el cursor encima tiene una longitud de 341 por 243 en este caso acá perdón 1215 si ustedes pueden observar acá abajo sobre 330 yo necesito una imagen de 2048 x 1152 para mi banner. Entonces, este, nuevamente me voy a esta imagen y le digo que quiero escalar esta imagen. Entonces, fíjense que está en 1209 por 337 píxel. Entonces, yo le digo que quiero esto eh, en una resolución de 2048, sí, que es lo que me indica eh, eh, el encabezado de, de, de mi canal que tiene que tener y acá necesito que tenga 1152 acá también este, puedo subir las resoluciones en píxeles ¿sí? y acá eh, también puedo trabajar con otras configuraciones pero en este caso simplemente ya tengo el ancho y el alto que yo necesito en píxeles acá y a continuación entonces le doy en escalar en este momento está escalando esa imagen, fíjense eh, cómo me deja esta imagen acá, ¿sí? eh, esta imagen ya tiene el ancho y el alto en píxeles que yo necesito entonces a continuación lo que debo hacer es ir y de decirle que quiero eh, exportar esta imagen acá, imagen exportar como, ¿Sí? fíjense que acá me ponen sin nombre .png, pero yo le voy a llamar este banner canal youtube y a continuación entonces le voy a dar en exportar dónde me va a exportar esto, esto me va a exportar en mis documentos pero si quiero por ejemplo acá en el escritorio puedo este eh, exportar esta imagen entonces una vez que lo tenga exportado ya lo voy a tener en formato png y va a estar listo para utilizarlo dentro de mi canal lo mismo eh, la recomendación entonces va a ser siempre por ejemplo si queremos una imagen de nuestro perfil que en, en youtube nos va a pedir que tenga por ejemplo este una dimensión en cuanto a 98x98 o para nuestra marca de agua por ejemplo en, en youtube nos, nos pide que tenga eh, una extensión de 150x150 entonces uno podría seleccionar la imagen o trabajar o diseñar la imagen con la cual quiere trabajar y posteriormente este hace un corte de esa imagen y eh, a continuación Escala esa imagen para que pueda tener el ancho y el alto en píxeles eh, que nos va a solicitar en este caso un canal de YouTube, pero también podría ser, por ejemplo, el banner para nuestra página de Facebook. Bien, amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que el video les pueda ayudar para poder trabajar con imágenes dentro de GIMP. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.